marzo, primos, día internacional de la mujer trabajadora. Lo lo lo lo lo lo, lo te quiero. Ver. Hola primas, hola primos, hoy nos vamos a la cocina, prepararemos una sopa fría, un gazpacho de Andalucía. Conoce una Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Sevilla. una sevillana, una sevillana que me dijo caballero, me dijo caballero. El capitán latino, el primo, ¿sí? Inscrito en las puertas armadas españolas. Sí. Yo te conozco, ¿verdad? Sí. Sé bien quién eres tú. Eres alguien bello. Hermoso. Eres lo mejor. C-O-R-E. -R C-O-R-E. Corre. Bastante contento, bastante emocionado de... de ver eh, la...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 Todo muy influencia, el primo siempre lleva su cámara a la mano, sea cual sea la situación. Y también Ana formará parte especial de nuestro vídeo de ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes al realizar tu primera comunión? Nerviosa. ¿Eh? Bueno, pues que eh, no va a pasar nada y que todo va a salir bien, ¿vale? Y un video más tarde. <risa> Tenemos ya nuestro primer bizcocho latinón y también nuestra colada de avena con canela. Ya nos podemos casar, Hasta un próximo vídeo, Nos despedimos del estadio bonito Villa Marín. La ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Real Betis Balompié Y el Valencia Fútbol Club ha terminado 2 a 2 Todavía hay esperanza para el equipo del Betis Vamos a ver qué pasa y me estalla en Valencia Chao, primos, cuídense mucho, pórtense bien Disfruten del fútbol, amenlo, sufran